La delegación de la Unión de Periodistas de Cuba en Granma inició una jornada de celebración en saludo al día de la prensa cubana, que acontece cada 14 de marzo. Esta jornada está asignada por la alegría, el entusiasmo. Eh, cualquier jornada que tenga que ver con celebraciones, por supuesto, implica que sus eh, afiliados, la membresía, esté incorporada a muchas actividades que tienen que ver en este caso de, de la prensa con jornadas que tienen que ver con capacitación, eh, jornadas que van a estar eh, reflejando el quehacer de las mujeres, el quehacer de los jóvenes, jornadas que van a estar eh, reconociendo a los jubilados. Para iniciar el festejo se convocó a un trabajo voluntario en coordinación con la Dirección Provincial de Comunales en la limpieza de calles y recogida de basura. El periodismo cubano, la prensa pública cubana tiene retos muy, muy, muy grandes, en primer lugar porque estamos inmersos en un proceso de transformación de, de nuestros medios de comunicación a partir de la propia ley de comunicación que el país va, va a aplicar, va a implementar, va a aprobar en lo, en lo inmediato. Y por supuesto eh, hay que renovarnos. De la misma manera que la sociedad se, re, se va renovando, el periodismo tiene que renovarse, tiene que tener nuevas fórmulas de hacer, pero también nuevos caminos que, que enfrentar y nuevos, nuevos caminos que, que transmitir. Los periodistas granmenses se mantienen a la vanguardia del trabajo social, político y económico del territorio y protagonizan la renovación del sector. Desde Granma Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.